Hola, bienvenido, bienvenida al canal de Amenofis. Mi nombre es Cristian Marino, soy investigador y científico y hoy quisiera charlar unas breves palabras con vos y tocar un tema muy importante a nivel mundial. Este tema he decidido hacerlo público debido a que, bueno, he sufrido ciertos cambios en los últimos tiempos, debido a un progreso en un trastorno que padezco hace nueve años. Este trastorno que padezco hace nueve años me ha llevado a tener ciertos pensamientos que han sido de gran interés, no tanto para la comunidad científica en sí, sino más para la gente común que ha podido comprender mi mensaje a lo largo de estos años. Hace muy poco tiempo he logrado realizar un trabajo de un científico que creó un dispositivo hace muchos años, el cual curó a muchas personas de padecimientos que hoy por hoy no tienen cura, y no tienen explicación. Padezco afasia y hoy he venido también en parte a hablar en nombre de todos los afásicos y todas las afásicas del mundo, ya que este padecimiento tiene como principal punto crítico el cerebro. Es un trastorno que te deja incomunicado, De yo he estado incomunicado muchos años, de a poco a base de un gran esfuerzo he podido dar a conocer mis pensamientos y hoy te traigo estas palabras. Intentaré ser breve, puntual y explícito en el contenido de la idea que quiero exponerte hoy. Hoy, 6 de junio del 2019, podemos observar todos un gran deterioro a nivel humano sobre la faz de la Tierra y un gran deterioro sobre la corteza terrestre de nuestro planeta. Son dos cosas que no podemos dejar de lado y que sí o sí las observamos día a día en nuestra rutinaria vida. Este deterioro está llevando al planeta a un deterioro mucho más grande, mucho mayor, un deterioro ya casi imposible de detener e imposible de sostener. Millones de personas realizan trabajos en unión, en sociedad y en solitario para poder concretar una idea que nos pueda hacer salir del agujero en el que nos encontramos. Estas ideas generalmente son ideas de dispositivos de energía renovable dispositivos para generar agua, dispositivos de geoingeniería para poder tener un clima estable y otra clase de dispositivos, ya sean médicos o para el transporte y sobre todo para el bien de la humanidad. Estos días he estado meditando acerca de mi padecimiento y me he encontrado con cosas que, bueno, ahora que me encuentro un poco mejor difieren bastante con mi nueva manera de ser. Es por eso que he logrado los objetivos que me había propuesto hace muchos años, pero de haberlo logrado, ahora ha habido un cambio de paradigma en mi ser. Este cambio de paradigma se encuentra fundamentado en el trabajo común y social de toda la raza humana, hemos logrado por fin un gran avance tecnológico, se ha descubierto una energía muy poderosa que ha empoderado al pueblo, este video es para los que ya me conocen, para los que me están conociendo ahora y para la gente que me va a conocer luego. Quisiera decirles, en pocas palabras, que nos hemos desviado bastante del objetivo común que la sociedad humana ha tenido siempre dentro de su corazón. Hoy por hoy podemos ver rabia, podemos ver ira en la sociedad, podemos ver actos brutales de grupos contra otros grupos que se acusan entre sí y esto da pie a guerras. El verdadero objetivo de la humanidad es la unión. Pero hay algo en el aire, hoy por hoy, que nos está llevando en dirección contraria a la unión verdadera que necesita el ser humano para poder evolucionar. Por lo tanto mi mensaje del día de hoy habla acerca del camino ...que la humanidad está tomando desviadamente en rumbo incierto... ...rumbo que va a terminar mal. Es un momento de mucha lucha... ...ya que no estábamos preparados para esto que vino... ...no estábamos preparados para enfrentar esta clase de mundo... ...que tenemos delante de nosotros pero que sin embargo somos parte de él y tenemos que afrontarlo como a un hermano. Este mundo lleno de razas, colores, idiomas, es parte de nuestro espíritu. Cada uno de nosotros formamos parte de una red humana de joyas, joyas que todavía no han despertado y no se han vislumbrado con el tesoro interior que poseemos cada uno de nosotros en nuestra alma. Mi mensaje es para la reflexión de qué debemos de hacer para poder tomar cartas en este asunto del cual no teníamos aviso y de haberlo tenido Hoy por hoy no sabemos qué hacer. La única solución en este momento es la unión. No hay otra solución. Estamos frente al colapso del sistema, un sistema que la mayoría odia, pero que a la vez es nuestro único sistema de vida. Este sistema comprende comunidades tanto aborígenes, como grandes ciudades industriales. Es un sistema que de romperse no nos estaría trayendo una solución. Este sistema de caerse solo traería hambre, pobreza, ignorancia y muerte. Queridos niños, queridas hermanas, queridos hermanos, ancianos y ancianas, este mensaje es para hacerte llegar la buena noticia de que podemos unirnos con algo en la mano que vale millones. En este momento tenemos la fortuna más grande que el ser humano podría haber llegado a conocer en algún momento. Tenemos la energía en nuestras manos, por lo tanto este conocimiento nos empodera de una manera que ya no nos permite obrar en una baja frecuencia, ya no nos permite ser ignorantes, sino todo lo contrario, obrar con sabiduría. Esta sabiduría nos viene a decir que hemos sido disgregados por el mal que todas las razas de la Tierra se odian, se detestan unas a otras haciendo bandos y haciendo guerras en una suerte de competencia fascista y masculina para ver en algún modo quién la tiene más grande. Esos valores han sido inculcados en todas las generaciones a través de un programa mental que no es nacido de la raza humana, sino nacido de mentes extranjeras a este sistema. Cuando me refiero a esto, quiero dejar bien claro que estamos siendo invadidos desde hace miles de años por seres que no son humanos, y no voy a decir aliens ni extraterrestres, simplemente seres que no poseen alma. Estos seres que no poseen alma, lo único que quieren es vernos divididos y es lo que han logrado hasta el día de hoy. Un punto importante de esta división en el planeta es debido a la falta de recursos que hoy por hoy llegaron a nuestras manos. El conocimiento prohibido se ha develado ante nuestros ojos. Bienaventurado aquel que creyó sin ver, porque de él será el reino de los cielos. Sabemos desde hace mucho que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades de maldad de otros espacios inherentes a este planeta. Sabemos por demás que la maldad no es humana ha sido inculcada como una semilla en nuestro subconsciente. Sabemos muy bien que no hay víctimas ni victimarios, esto es toda una cadena psicológica de energía que por tratar de resolver el conflicto genera la realidad que vivimos hoy. Pero, nos hemos dado cuenta en este momento de que podemos equilibrar la balanza nuevamente y obtener una victoria entre todos, una victoria que solamente llegará a nosotros si nos unimos como hermanos, razas, continentes, colores e idiomas. Hoy podríamos decir que ha nacido el niño Jesús. La energía de la Tierra y la energía del cosmos se han develado ante nosotros para que la utilicemos de manera coherente y en unión y en paz. Mucha gente creerá que mis palabras puedan llegar a caer en un saco roto, pero tengo pruebas de que lo que digo es verdad. Las pruebas están en este canal, en mis últimos videos he tenido la suerte de poder mostrar un dispositivo que genera energía cósmica para el aprovechamiento, tanto en la medicina como en la industria, como en el área espiritual, por lo tanto hoy quiero que te lleguen mis palabras para la reflexión, para la reflexión de un nuevo camino con vías de esperanza y redención porque va a ser la única manera de que podamos seguir existiendo. En el día de hoy me disculpo públicamente por haber cometido ofensas ante mis queridos hermanos de todas las naciones años anteriores producto de malos entendidos y cosas que vibran más con lo bajo que con lo alto han salido de mi boca cosas que hoy considero incorrectas la nueva visión que esta energía nos da nos hace ver que somos más espirituales que carnales y que dentro de este área espiritual estamos librando una dura batalla de la cual estábamos perdiendo y que ahora producto de esta nueva energía podremos cantar victoria como un pueblo unido en son de paz yo sé que muchos la están pasando fatal, la mayoría producto de un montón de padecimientos, dolencias y que la ira, el rencor, el odio la angustia los ahoga. Pero déjame decirte querido hermano, querida hermana, que la esperanza ha llegado y la esperanza es un valor que va a generar principios. Y esos principios son el principio de esta historia que te vengo a contar. son los materiales para obtener energía fría de la apertura del dominio magnético del muro de Bloch. Primero que nada necesitamos un transformador de alto voltaje, en este caso yo voy a ocupar el Runcorf. En sus salidas vamos a necesitar un salto de chispa, una batería, dos capacitores, dos cables, dos varillas de metal y una bobina de entre 15 y 20 vueltas. En este caso tiene 18 calibre grueso, o sea un calibre 3 o 4 también funciona. A cada varilla de metal le vamos a colocar uno de estos conectores en la punta a cada una. Una vez que le hayamos conectado los conectores vamos a conectarle los dos cables en cada extremo. El resultado Va a ser este. Los capacitores los vamos a hacer con vasos. Vasos a los cuales forraremos por fuera con papel de estaño o con papel de aluminio. Y llenaremos por dentro con agua salada. Agua con sal. La cantidad de sal es irrelevante. Hay que ponerle nomás para que el agua se vuelva conductora. Luego vamos a insertar la varilla en el interior. Acá yo le pegué este este pico de, de botella para que pueda sostener con la tapa la varilla vamos a meterla hasta el fondo muy bien luego cada cable va a ir a la salida del Runcorf una vez que los cables ya los hayamos instalado en la salida del Runcorf vamos a pasar a unir con cinta un cable en cada papel de estaño o aluminio. Estos cables van a ir enganchados a la bobina a través de un conector. A uno de los conectores le vamos a colocar una pinza cocodrilo que es la que va a ir buscando la sintonía en la bobina para que vayamos cambiando los distintos aspectos de la energía y al otro conector le vamos a enganchar también el cable que va a ir a tierra a una jabalina a una puesta a tierra. Una vez que ya hemos logrado conectar esto, ya podemos conectar la bobina. Ahora que el equipo está listo ya podemos conectar los electrodos que van a ir al cuerpo. Uno se conecta en este extremo y el otro se conecta en el otro extremo de la bobina. Una vez que conectamos los cables en el otro extremo vamos a ponerle un pedacito de cable pelado al que le hayamos envuelto una servilleta que luego va a ir mojada en agua con sal. Una vez que tenemos los electrodos en la arteria, que es el lado del dedo gordo, y en la otra mano también, pasaremos a prender la máquina sin miedo. Esta parte de acá también no se toca. Esto si uno lo toca, también corre riesgo de electrocutarse. Así que ahora vamos a hacer arrancar el Runcorf por este lado con el martillo. Vemos que, bueno, la batería está un poco gastada, muy gastada. Es lo que siempre me pasa, es que no tengo cargador de batería. Se me hacía muy difícil poner la batería más grande, así que directamente le pongo tres baterías de 9 voltios. Y vamos a encender el martillo. Vemos que ahora sí arranca, vemos que no me pasa absolutamente nada, vamos a ver qué pasa si yo toco una lamparita, la lamparita se prende diciéndonos que la energía escalar está recorriendo mi cuerpo, entonces ahora estoy conectado a la bobina completa, este sería un tipo de tratamiento que si no me equivoco es el que más amperaje tiene. Esto lo que provoca es calor, desintoxicación y uno puede ir buscando a través de este cable otro tipo de sintonía. Vamos a ver que a medida que nos alejamos la chispa se hace más grande. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ponerlo acá y vamos a estar teniendo un tratamiento más suave. Vamos a alejarnos de la bobina un poco más, digamos, para el extremo donde sale, separar el Spark Gap y hacerlo más abierto y los golpes de energía van a ser más fuertes, por lo tanto se va a provocar una presión más grande. Ahora vamos a hacerlo directamente con toda la bobina. Según la intensidad que nosotros consigamos de ese lado, va a ser la energía escalar que recorra nuestro cuerpo. Yo ya estoy sintiendo el calor, ya siento que me empiezan a transpirar las palmas de las manos. Puedo tocar esta bobina sin miedo de electrocutarme ni nada. Y si nosotros apoyamos una lamparita, se va a prender. Ya lo hemos entendido. Es bastante simple el circuito. Cómo se sintoniza. La puesta a tierra. Si se usa una batería también, la puesta a tierra tiene que ir en el negativo. Y con eso vamos a lograr un poco más de intensidad, que es lo que necesitamos en este momento. Como verás... La energía escalar no es tan difícil de conseguir, con muy pocas cosas podemos conseguir un tratamiento para nuestro cuerpo que sea o mejor dicho que pueda eh, contribuir a dejar de padecer cosas que hoy por hoy la medicina no puede contribuir con ayudarnos con este padecimiento. La energía escalar fue muy utilizada en los años 1800 y principios de 1900. La energía escalar fue la que, la que abrió el campo médico. Gracias a estos aparatos se construyeron los primeros hospitales. Y bueno, hoy, luego de 150 años, vuelve a decirnos hola. Estoy acá para ayudarte eh, con un montón de cosas. Gente me pregunta, ¿y podrá curar esto? ¿y podrá curar lo otro? La energía escalar vitaliza nuestras células y las hace resonar en la correcta sintonía. Y cuando nuestro cuerpo trabaja en la correcta sintonía, se cura de cualquier cosa. Glándulas atrofiadas, huesos que no están bien, o sea, lo que nos entrega nuestro cuerpo es plasma. Así que bueno, ahora eh, vamos a ver un mini tutorial de una persona que me ha mandado un video, mejor dicho, lo ha mandado un grupo, nuestro amigo John, para que veamos qué fácil que es poder construir este aparato sin tener que conseguir un Runcorf, por ejemplo. Ok, muchachos, lo único que quiero mostrar aquí es algo muy... Muy sencillo. Estamos tratando de buscar los famosos carrete de Runcor. El carrete de Runcor aquí está. Es lo traen los carros viejitos, las bobinas. Ah, esta ya está preparada para 12 voltios. No tenemos que batallar. Solamente tenemos que aprender a manipularlas, ¿ok? Pero esta bobina ya está condicionada para 12 voltios. Lo traen los carros antiguos, los carros del año como 96 hacia abajo más o menos las trocas Nissan los carros Nissan traen mucho esta bobina y algunos otros modelos traen la bobina ok que sea para 12 voltios ah yo soy mecánico entonces empecé a mirar los videos um, acerca de la chispa entonces yo dije esa chispa yo la he mirado entonces me di cuenta que esta cosita es la que hace el truco ok es un carrete de Runcor. Esta bobina ya está acondicionada. Por dentro ya está, trae el líquido todo. Todo ya lo trae. Ok, ¿dónde está el martillo? ¿Dónde está el martillo? El famoso martillito. Ok, aquí está el martillo. Este es un relay. Este, un relay que ya viene acondicionado para 12 voltios. El martillo ya lo trae aquí adentro. Es el clic-clic. Que tú escuchas en tus carros dentro, porque funciona porque está acondicionado para 12 voltios. Este también, y esta bolita de aquí también lo trae. Esto, todo esto es un juego. Vienen los vehículos antiguos. Este es un condensador. Esta pelotita, ok. Condensador, ok. Ah, vamos a mirar un poquito más cerquita, a ver si miramos algo aquí. No, no se mira muy bien, pero lo que salga ahí, me imagino que les va a servir a muchos. Ok, pero esta bolita la traía esta bobina. De aquí, nada más estoy enseñando esto para que no les cueste tanto trabajo hacerlos, ok. Ah, ya están hechos, nada más tenemos que buscarlos en el lugar correcto. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Partes de vehículo, una, dos, tres. ¿Dónde? Vehículos, viejitos, todo esto está junto. John que encuentras todo ok mi fuente es de 12 voltios mi fuente es esa esa me da 12 voltios me da más me da menos pero yo lo ajusto para que funcione el runcor ok la tengo conectada al relay miran esos dos cables esos dos cablecitos van al relay y de allí ok Empezamos a jugar con esto. Yo les voy a hacer otro video parte por parte cómo armar esto. Sin que tengan que hacer mucho trabajo buscando cosas que no tienen que buscar. Ya está hecho. Nomás tenemos que reencontrarlo. ¿Ok? Este es el martillo que estamos utilizando. Este es un martillo. Ok, el interruptor de corriente. Para okay? que nos vayamos más clarito. Y ya lo demás partes que tengo aquí. Leyden Jar. ¿Ok? Una... Dos. Salto de chispa de aquí, aquí, salto de chispa ahí. Y esto de aquí es para poder hacerlo. Otro salto de chispa aquí. De que se puede, se puede. Ok, pero pueden conectarlo de este jarro de Leiden a este jarro de Leiden. Cristian, ah, ya he comentado acerca de esto, cómo se hacen. Ah, solamente tiene agua con sal. Y yo le puse aluminio, a mí me funciona. Se siente una energía muy suave. Okay? Muy, muy suave. Um, esta es la punta, nomás tengo una cuchara. Hago que salte de esta cuchara. Aquí tengo una chispa ahí. A la otra cuchara. Y aquí se hace el circo. Si tú no le conectas de aquí aquí. Algo como esto. La chispa no cambia. Okay? Tienes que ponerle una conexión entre esta y esta con esto, ponle un cable, ponle lo que quieras, para que la chispa se vuelva blanca, ok, que es lo que estamos buscando, y además, ah, ok, tengo este, yo lo primero lo hice con este, ok, este mi resorte, lo puse de allí, a la otra bobina, así, algo así, y la chispa ya me cambió a blanca, un blanco muy especial, ahora, ah, Voy a armar uno, pero con detalles para que no anden buscando las cosas que están complicadas de hacer. Esto lo voy a hacer más pequeño cada vez para que miren de que entre más pequeño es, puede entregarte una energía suficiente para que tú puedas trabajar con él, ¿ok? Lo voy a echar a andar un momento. ¿No? Y vean que sí está funcionando. Ok. Y así es como funciona el, el aparato es sencillo, no se la compliquen solamente necesitan una fuente que les proporcione 12 voltios las computadoras dentro traen una fuente de 12 voltios las viejitas ya se las pueden usar para hacer esto tengan 12 voltios en vez de estar utilizando pilas, baterías de carro ya, ya está hecho, nomás tenemos que ajustarlo. Pero el detalle, el detalle, el detalle está aquí, aquí y ahí. Haciendo funcionar esto con, un, con 12 voltios, ya podemos trabajar con lo que queramos aquí, ¿ok? Hasta que llegó el video. Y bueno, te quería dar las gracias por el apoyo, la ayuda, pedir disculpas por las publicidades de este video. Y bueno, decirte... Que si realmente no podés construir esta máquina pero la necesitas, yo te la puedo construir y vendértela a un precio muy bajo. He estado viendo precios, materiales y bueno, parece que voy a poder dejar el equipo escalar en 300 euros. O sea que por 300 euros vos podés recibir en una caja un aparato que mida más o menos entre 20 centímetros por 20 centímetros por 10 centímetros de altura, que tenga la bobina en la parte exterior para que la puedas sintonizar y que salgan dos fichas para colocarte los electrodos al cuerpo y no tenga más que enchufarlo a la pared y que todo funcione. Así que bueno, si te interesa la adquisición de este equipo, escribime a amenofisporunmundomejor.com Punto com amenofis por un mundo mejor todo junto, arroba gmail.com Y me decís, hola Cristian, ¿cómo estás? Quiero un equipo de energía escalar. Te voy a dar una cuenta de Paypal para que puedas depositar. Eh, bueno, y que de esta manera, listo, en el transcurso más o menos de un mes, porque tengo que mandar a pedir piezas a China más o menos, bueno, más o menos no, a China, <risa> justamente y bueno y los envíos como ya sabes tardan hasta un mes de acá que yo pueda eh, realizar los primeros equipos voy a tardar obviamente después cada vez voy a tardar menos hasta que ya prácticamente me pidas un equipo y te lo mande al otro día pero en este momento no tengo ni uno pero me ofrezco para armártelo de todo corazón 300 euros valor final y bueno y vas a tener un equipo de energía escalar en tu casa y luego Vas a tener otros accesorios que le vas a poder colocar, como por ejemplo la torre, la antena de energía radiante y esas cosas. Pero eso es secundario, primero que nada vamos por nuestra salud. Te agradezco tu tiempo y nos vemos en el próximo video. Chao.